Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Díganos si se escucha bien, si se ve bien. Los anuncios los voy a tener acá. Uh -huh. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a buscar los anuncios. Tu, tu, tu, tu. Acá están. Buenas, buenas, volvimos, volvimos. Uh, tu, tu, tu. Acá está. Volvimos, volvimos con las nieblas de ganure. Creo que la semana pasada fue que no jugamos, ¿no? Sí, los problemas técnicos. A ver. Genial. Bueno, vamos a empezar con el capítulo 43, si no me equivoco. Eh, ¡Qué grande! Gracias por la suscripción. Eh, dos meses ya, bien ahí. Bueno, ahora sí, los anuncios. El viernes tenemos el diferido del Jardín de los Presentes. Estuvo re buena la última sesión, así que si se la perdieron la van a poder apreciar a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Pasó de todo. Eh, y este miércoles deberíamos haber hecho podcast, pero no lo hicimos porque lo vamos a hacer el sábado. Así que el sábado van a poder... Espera que yo creo que estoy súper alto el volumen. Ahí va. El sábado vamos a hacer un stream entre las 4 y las 5 de la tarde. Vamos a hacer el podcast con María de Roll Ad Libitum y... Smok de mazmorras y dragones y Dungeon Gunstar, Gangster. Eh, vamos a charlar de un tema súper interesante, espero que, espero que les guste y que participen. Estamos preparando una se, nueva serie de videos de, que está buena, que es sobre juegos de rol basados en dibujitos. Este, este fin de semana empieza la, primer, el primer, la primera entrega, así que espero que, espero que les guste porque... Esto, la diferencia de la serie que estamos haciendo que hicimos de rol, roles cortitos, ahora tengo que aprender sistemas complejos en una semana para poder explicarlos. Y eso está, está un, es un desafío mucho más grande. <risa> ¿Y qué sigue? Ah, eh, las personas que participaron del concurso de interpretación y ganaron premios ya tienen sus premios. Y ahora lo que nos falta es que a partir de mañana vamos a estar haciendo los envíos para... Las personas que ganaron premios de sorteos. Ya les pedí los datos a todos, así que cuando tenga el, la información de los envíos, se las voy a hacer llegar. Y ahora sí, vamos a los agradecimientos. Bachi hizo lo, todos los overlays que estamos usando. Luciana hizo las animaciones del cuadro de alerta. Max nos hizo la música de eh, algunas animaciones que tenemos ahí, como por ejemplo la intro o el outro. Pues ya volvemos. Azul Real nos hizo los dibujos de los personajes, lo pueden encontrar en Instagram, nuestros emojis los hizo Crossmic y Akira Wolf, están ahí para usar Y creo que no me olvidé nadie, ¿no? Hoy, hoy lo hice bien, coya, gracias eh, Y ahora sí, vamos a la intro, después a las escenas del capítulo anterior Ahora, ahora sí Como siempre, antes de empezar a jugar Tenemos las escenas del capítulo anterior Y de esto se encarga el grupo Yo me voy a mutear y voy a poner musiquita Cuando quieras Sí. Oh, Pasé de todo encima El último capítulo <risa> eh, eh, A ver, antes de lo que más me acuerdo que fue lo último Habíamos arrancado En el bosque porque nos habíamos tenido que básicamente escapar de la ciudad de las luces. Y pasamos la noche ahí. Y cuando nos despertamos, medio como que planificamos qué hacer. Buggins le hizo una mochila más grande a Cal. Así que nos entra. Con nos la los niños. Ahí. Sí, nos entramos de todas las boludeces que tiene Cal ahí adentro de la mochila. Pero ahora entra el Bondiga, así que eso está muy bien. Eh, como que calculamos un poco las provisiones también para repartirlas. Nos enteramos de que la poción esa que nos había dado el Tiflin, uno de los pocos Tiflin buenos que encontramos, eh, era una de gran restauración y cada uno tiene uno. Y después, ah, acá ya me hablar con el Bóndiga y el Bóndiga no le respondió, pero se fue a bañar con los Grunts y después volvió. Y ahí como que eh, decidimos Ir a las alcantarillas Para seguir buscando la burbuja del abismo que cría Cal La basura de categoría de Baggins Y Kaiden les contó que ella necesitaba información Pero quizás en algún momento se iba a separar Porque tenía que ir además a la casa de Que está ahí en la ciudad de las luces de su familia No sé si me olvidé de algo, creo que no sí, cuando estábamos en la de no, sí. eh, antes de entrar a la Candelilla habíamos visto el, el se busca. Sí, ahí va. De todos los chicos, no estabas, no estaba. Ah, sí estaba, también sumen. Sí. Eran un es, montón, es claro. sí, era un montón de niños, eh, estudiantes de la escuela. Em. Eh, Así que ahí decidimos ir hacia por donde seguimos que estaban los cadáveres para investigar a ver si está más sumen ahí. Revolvió Cal, No lo encontró. Pero dijo, hey, bueno, vamos a sacar un poco más de ropa. <risa> Mientras debatíamos qué hacer, porque bueno, decisiones morales. Le avisamos a Frilly. Acá están los chicos. No le avisamos a nadie. Vamos a buscar nuestras cosas. Y cuando nos íbamos a poner a ir... ...al basural... Porque después le vamos a mandar un gato a Freely. Cal se acuerda que va a incine el, el, el anillo para ver dónde está Sumen. Y ahí busca Sumen y nos dice, ey, está para el otro lado. Para el bosque. Así que fuimos, bueno, de nuevo disprales. De y terminamos diciendo, vamos a mandarle un gato a Freely. Le avisamos a los chicos, sabemos dónde está tu hijo. Y nos vamos a buscar a Sumen. Creo que ahí no me olvidé. O sí No, creo pero... que Bien. Y bueno, ahí fuimos por el bosque Se nos empezó a ser extrañamente conocido Porque habíamos estado ya en esa empalizada Y todo fue bien porque fuimos bastante sigilosos Hasta que dejamos de serlo <risa> pero, an <risa> pero antes Cal se, se asomó Y vio que había gente ahí, como chabones bastante bien armados Y había una carpa grande cuando después se Baggins, eh, apuntaba como que sumen En esta ocasión en que dejamos de ser sigilosos eh, Nada Cal recibe un flechazo en la cara eh, Y Vines responde con una bola de fuego A lo que Cal está diciendo Sí, sí Y nada, a no pelea, pelea? Mm. Eh, Se escapó otro quedó vivo y apareció una Sotaméntes que nos dijo que eh, no quería pelear que él quiere detener o matar a ralos, no me acuerdo las palabras específicas pequeño detalle y que eh, básicamente quería negociar y eso fue el capítulo 42 Yo lo Segundito que tengo Me dejaron las cámaras Ahí va Ah, puede ser cuando yo me caí Un microsegundo puede Eso ser. también pasó en el stream anterior Me Ahí caí va. un poco de tiempo Pero bueno, cosas que pasan Bien, ahora sí Efectivamente Lo último que sucedió Fue una pelea muy, muy copada En la que fue, fue un poco de mostrar los poderes Que había conseguido todos, me parece Fue como, eh, miren lo que hacemos ahora Bolas de fuego Tentáculos negros Desaparecer gente Efectivamente pelearon Contra estos enemigos que al parecer estaban eh, no, Mientras peleaban Querían que los ayude a alguien Y le chiflaban Alguien llamaban el perro Y efectivamente este perro era, era exactamente Que no hizo absolutamente nada en la pelea Incluso cuando recibió golpes por parte del grupo mm. Luego de asegurarse que Sus, sus todos muertos. Entre comillas compañeros no, no estaban todos muertos, algunos escaparon Dos escaparon exactamente eh, Solo uno Dos y Dos escaparon Después esos... El otro no atrapado, ¡ey! Uno trepó, uno que... uno trepó sí, sí. la pared sí. y el otro simplemente se fue caminando. No, hay uno que atrapé con cambio. Conejo claro. Cismomonio. El último que se quería ir. Ah, ¿no? ah ok, ok. O sea, todavía lo tenés, está ahí. Sí, sí, okay, lo okay. tengo ahí. Está bien, está bien, perdón. Bueno, ahí está. Uno se escapó y el otro está atrapado. Eh, las Otamentes este. no, no solo no hizo nada, sino que ya lo conocieron en algún momento del pasado Cuando estaban, en, si, ah. si alguien recuerda ese capítulo en el que estaban en el mercado Y había ancas de rana para vender y hay un Tifling muy exaltado vendiéndolas Ese fue el capítulo en el que se encontraron a las Otamentes Que es este mm. que está acá Que Kal le pegó un crítico con toda Y este, eh, este muchacho le, le dio, tiró un golpe mental que no sabe qué es eh, Donde dejé mis cosas? Acá está Y eh, Ahora apareció una vez más Ofreciéndoles Ir a matar a Raros Y vamos a empezar desde ahí Vamos a poner musiquita Un poco más acorde Como les dije eh, Las es. No usa una voz para hablar, o por lo menos no lo usa con ustedes Les habla directamente con telepatía Ustedes escuchan la voz de él Dentro de su cabeza como Muy similar a, a la de cada uno de sus personajes Muy similar a la de Cal En la cabeza de Cal Muy similar a la de Kaiden En su cabeza Y Baggins en la suya Tal vez con un tinte un poco más oscuro Un poco más tenebroso, pero es Está muy, muy cerca de cómo ustedes escuchan ahí adentro lo último que dijo fue que quería matar a Ralos y espera una respuesta. Kain hmm. se queda como mirando a los dos grooms? a ver si alguno va a decir algo, porque ella no iba a decir nada. Yo recuerdo que Cal le había preguntado qué era lo que quería Fue lo último que le preguntó Ah, ok, ok Y bueno, la respuesta fue matar a Ralos Pero qué era lo que quería O sea, que, o sea, sí, él quiere matar a Ralos, pero... ¿A cambio de qué? <risa> ah, entendí, entendí, entendí Ok, ok, ok Bien eh, Todos dentro de su mente escuchan más o menos la, la misma respuesta yo estoy preso, y quiero ser libre ¿Preso de qué? De nuevo todos Escuchan dentro de sus mentes Ralos me tiene capturado Tiene dos cosas mías Que me hacen su esclavo Las quiero recuperar e irme de este horrible lugar Lleno de luz ¿Por casualidad una de esas cosas es lo que estaba en una estatuilla? No. ¿Y qué había en esas estatuillas? ¿Qué estatuillas? La que tiran... A ver, te... Te lo dimos no? No te lo dimos a vos. Pero tenía zona. Yo te vi. El azotamiento se mueve unos pasos hacia adelante, lento Con precaución, después de verlos eh, inmolar y destruir de, de diferentes maneras a su equipo Acerca unos pasos hacia adelante con cuidado ahí retrocede un par de pasos con cuidado okay, okay. Los tentáculos de él se mueven lentamente Como que, como si fueran antenas analizando la, la situación para todos lados ¿Me van a ayudar? Yo. Voy a llamar mientras a mi coso de sombras para que venga justo acá atrás del tipo. Sí. Ahí está. Y vos aquí Bien. Y me voy a acercar donde están los demás. Conforme te acercas, vos, la atención de las, las mentes se posa automáticamente en algún día. Lo mira. Oh, y, y, y los tentáculos como que se, se mueven erráticamente hacia él. Ok Y escuchan, eh, casi como si fuera con hambre o con ansia Esa es una maravillosa criatura Ajá Cal, ¿querés guardarlo de nuevo en la mochila? ¿Hola? ¿Lo perdimos a Max? Me <risa> Parece que sí. preguntito sí. sí. <risa> Ahí, ahí, ahí volví. volvió. Ahí está, joya. ¿Qué dijiste, Maxo? Te perdimos a vos. Ok. Eh, no sé dónde queda. Pero bueno, lo repito todo. Dale. Eh, <risa> No entiendo cómo vamos a hacer este trato Y por favor, dejen en paz la criatura eh, guardala, Guarda la en tu mochila, ¿te parece, Max? Ah, y tengo ahí atrás un rehén Que estaría bueno, quizás, para sacar un poco de información Enseñalo al tipo que está todavía congelado <risa> Pero solamente es... De... Da un paso hacia atrás. Como entendiendo la, la advertencia que le dijo que él. A todo esto, ustedes hablan en voz alta, no, no, no, no hablan por telepatía. Eso es, yo es lo que estoy entendiendo. Sí, okay, okay. sí, sí. estoy hablando en voz alta. Él les dice: Les puedo mostrar dónde está. Pero yo no me puedo acercar. Si recuperan no, no. Sí. la gema que tiene, puedo ayudarlos no tengo nada en contra de nadie acá, salvo él uh, Y... Vos no tenés a... Gente... ¿De rehén o no, me parece a mí? Los... Eh, los renacuajos de los Tiffen se encuentran en esta carpa de señal hacia atrás Y toda esta uh. gente que... Está presa fue gracias a estas esta personas que ustedes despacharon con fortaleza. Ajá. Mm. ¿Y cómo.? Eh, uf, todavía no entiendo. Sigo sin. Perdón. Sigo sin entender. ¿Cuál es el.? O sea, nosotros te estamos dando algo a cambio por el, los rehenes, básicamente. Oh, llévenselo si quieren. Okay. Yo les estoy ofreciendo vos... mi ayuda. Sí. Para. Eliminar este problema, que creo que varios lo tienen Pero si Renos te está controlando ¿Cómo sabemos que lo que nos decís es sincero? No, no, no Hay muchas formas de control Él lo me tiene atado Y no, no, no digo exactamente lo que quiere Pero sí puede forzarme a tomar acciones contra de algunas personas... ...me tiene viajando por todo el reino... ...cometiendo... ...crímenes... ...tal vez sí. recuerden... ...y si mira Cal... ...cuando... ...por alguna razón... Un, ...los Tiflins querían... ...estaban insistentes vendiendo... ...ancas uh -huh. sí, eso, ...eso fue una bien. orden de él... ...entiendo que estaba haciendo algún tipo de movimiento... ...en su sociedad... Y bueno Ahora creo que es medio un prófugo es, Entonces vos estabas controlando A los Fiplings que estaban Vendiendo bancas de rana Por órdenes de ralos Así es ¿Por qué? ¿Por Supongo qué? que quiere Crear incidentes con los grons. Sí. O sea, ve Pero... y a los broncos. Exacto Bien. Pero viendo lugares, nosotros éramos los únicos grunts en esa ciudad Es... ¿Cómo que era, es donde <risa> bueno. éramos sí, los sí. únicos? Que estaban donde ¿Éramos los únicos Grunts vivos? Seguro que tenían más Eh, bueno, pero igual, en fin ¿Y dónde están estos objetos, lo que sea, tus pertenencias? Tiene un cristal en su. lo tiene en su casa. Yo puedo mostrarles dónde queda. Puedo mostrarles la puerta, pero no puedo entrar. Una vez que recuperen eso, lo único que me queda es recuperar mi barco y después marcharme. Un barco. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y ¿A dónde te vas a marchar? Lo más lejos que pueda. No lo sé. Uh -huh. Cruzando el océano todos los océanos, tal vez en el cielo, pero no puedo más en, en esta sociedad. Cielo. Okay. Ah, Muy bien. Mm. El cielo interesante. Si les parece podemos ir a chequear en qué condiciones están los niños que están en la carpa porque no dijo eso y ah. decidimos que ah, pero que no se vaya ese otro, que no se vaya. El... Si quieren pueden ir ustedes, yo me quedo acá Dale, fíjate que se le va a acabar en algún momento ese, igual está ahí Un tipo de sombra para ayudar Y Kaiden va a ir como <risas> Decidida hasta acá, hasta que a acercarse al chabón Y bueno, y después va a entrar a ¿Kaiden entra sola? No, yo entro con ella Bien, ahí va Va irse a acompañar Pasen por el lado de los otamentes y, y ahí escuchan cómo los tentáculos de él se mueven haciendo medio ruditos mm -hmm. tipo. Adentro de la carpa se ve en el piso muchas esterillas eh, gastadas Y un grupo de unos 20 niños tiflings Todos atados, con los ojos vendados y las bocas tapadas también Entre ellos reconocible hijo de Freely sin cuernos, grandote, sobresaliendo por encima de los demás. Ay, ay, ay. Eh, bueno, parecen estar vivos. Eh, sí, estaba para decir lo mismo. No sé si estarán bien, puede haber sido muy traumático todo esto que pasaron. Mm, no se escuchan? caen lo dice voz alta. Varios se miran así para arriba, con los ojos tapados. Ah, bueno. Eh. Y asiente con la cabeza. Bueno. Claramente dentro de la capa se respira miedo. Bueno. Uh, Venimos a rescatarlos. Sí. Algunos no, sollozan. No, no, Adap, brusco, por favor. sí. Eh, con mano de mago les empiezo a secar las. <risa> o sea, desde lejos, por si las dudas. Las vendas de los ojos y lo que les saque, le tape la boca. Conforme empezás a quitar la venda de los ojos, ves los ojos de los tiflings de un solo color, todos tristes, asustados, con miedo. Niños de, de máximo 15 años, pero variante entre los 9 y los 15, por ejemplo. Todos se miran entre ellos ya cansados de llorar, algunos simplemente están, están exhaustos de eso y se miran entre ellos y los miran a ustedes hacia arriba, así. sume las mira y le dice... ¡Ah! ¿Nos podemos Hola. ir? Sí. ¿Cómo es que siempre te...? Y, y bueno, me acerco... ¿También tiene las manos atadas? Sí, todos. Oh, Baggins, ¿me ayudas Porque para eso no voy a poder. Ah. Sí, sí. Voy, voy a cortar las cuerdas con mi... Con esta pluma. ¿Cómo es que siempre te metes en estos problemas, human? <risa> y empiezan a cortar las <risa> sí. Afuera... El. El se está en el mismo lugar inquieto sin moverse. La. El. te mira. No dice nada. Vos vas a interactuar de alguna manera o algo. Cal. El azotamente es afuera, te mira y se queda quieto. Ok, ok. Y entonces. ¿Qué es lo que me frenaría a mí de. Matarte ahora? Nada. Ah. ¿Y, ¿Y cómo es? Eh, perdón, sigo no entendiendo el trato, porque nosotros estaríamos trabajando para vos, ¿por qué? No, no, no, no. Yo me quiero ir. Ajá. Sí, eso es. no entiendo. Ralos me tiene captivo. También asumo Ajá. que Ralos le generó problemas a ustedes, porque es lo único que hace. Ajá. Los dos tenemos un enemigo en común. Me parece una buena idea unir nuestras fuerzas y lidiar con él, ¿no? Yo hasta acá lo único que estoy escuchando es que uh, vos te vas y nosotros nos quedamos con el problema. Pero vamos a matarlo. Matarlo. Matarlo. Así es. Bien. Y ahí nadie más tendría el problema. Matarlo. Sí, quizás para vos no es un problema, quizás para nosotros, nuestros nombres y nuestra imagen quedan manchadas um... ¿No? Tal vez pueden decir que estaban siendo controlados por mí Mientras tanto, adentro Cortan las sogas de los niños Tiflings y todos Dota, voy a matarte. y todos se le acercan a Kaiden a agradecerle todos también esquivan a Baggins. Salvo. Salvo Sumer. Eh, que contento eh, la abraza. Eh, está bien, eh, Y todos los niños Tiffin eh. te miran. ¿Puedes hacer magia? ¿Nos puedes teletransportar a casa? No, no a todos. No, no, no, no, no, no funciona. A, a, a, ¿Y, y ¿cómo, vamos a, cómo vamos a volver? Caminando, muchachos, a la vieja usanza. Está, está, ¿Está el señor de los tentáculos afuera? Eh, sí, está, pero al parecer está. Y Kaiden mira incómodo a Baggins, como: ¡Buggins, ayúdame! Todos eh. los niños, los, eh, todo el grupo de niños está adelante de Kaiden. Baggins está solito en un costado. <risa> ¿Por Kaiden mira a Baggins. <risa> Baggins te mira y sonríe y perpadea un ojo a la vez. No. <risa> um, mm, sí, está fuera todavía Pero está, está eh, charlando con, con, con nosotros Y señala Baggins y se señala ella Para arreglar todo, cuentas con nosotros los, los niños se miran de costado al grung Y entre ellos como que comparten una mirada así De, de, de sospecha mm. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es negociar para poder liberarlos a todos ustedes y que nadie más tenga que eh, sufrir y estar alejado de, de la familia y todas esas cosas. Hacer una tirada de persuasión. <risa> ¿Qué? Oh. Pero todo es sincera. Sí, son desventajas. <risa> <risa> Ese racismo. Hay un 19, seguramente va a perder, y un Ahí 4. Va. Voy a reiniciar mi dadiño, que no vi ese 19. Dale. 9 total. 9 total, bien. Ahí va. Me siento insultada. Los niños te ignoran completamente. Y si <ríe> miran a, a Kaiden esperando una respuesta. Eh, eh, eh, ¿Ustedes son sordos o estúpidos? Capaz que son estúpidos que acá de responder él ¿Nos no podemos ir? No, ahora se quedan Un, Una, una nina, nena Tifling chiquitita en frente a Vines grita del miedo Cuando Vines reacciona así ¡Ay, era sarcasmo! Se abrazan bueno. entre ellos mm -hmm. ¿Pagins eh, es más pequeño que ustedes? ¿Cómo, cómo le van a tener miedo a Pagins? No, no importa. ¿Qué me ¿Te testo? Pues encárgate de los chicos. Yo voy a ayudarlo a Cal con Don Pulpos para que Don Pulpos no se coma a los chicos. Y, y me voy. Bien. Ala, fuera. Entonces, sí. Lo matamos. Ajá. Mm. Sí. Me echan la Vean, culpa Te echamos la culpa sí. Y a todo esto Tiene muchas guardias me Imagino Que debe Tener una horda De personas Que van a Entregar su vida por él Pues sí o eso es verdad controlada, Gente controlada como vos Que de hecho Al punto de, de, de a, Que llegamos Me parece yo no te creo nada ¿Cómo sé que no te está controlando ahora y no está hablando a través de vos? Es una sospecha válida ¿Cómo? Es una sospecha válida Y sí, no podés estar entregando Les entregué a, mi, a, mis cap, a mis captores No son el primer grupo que intentó eh, Mantenerme acá pero debido a cómo Bien. ustedes pelearon, creo que son capaces de burlar las defensas de Ralos y cortar su cuello. O no, o dejármelo a mí. creo que lo perdimos a Max de nuevo. Ahí está. Bien. El está <risa> eh, no sé en dónde me quedo. Él te dijo que. Va, no? eh, ¿Me escuchaste lo que dije? Ahí hey, yo estaba contestando. Está bien. Eh, que tenía muchos guardias. Sí. dicho y ahí ya ahí quedó. Bien. Ahí ya no él mucho. te dijo que tiene muchos guardias, sí, pero eh, debido a que como ustedes pelean, sabe que ustedes tranquilamente pueden pasar sus defensas y cortar el cuello okay. o dejárselo a él. Ok. okay. Y entonces veamos. Ok. No escuché eso. Eh, ok, ok, ok, ok, ok. okay. Sí, pero. Yeah. Todavía no estoy convencido. Yo creo que deberíamos sumar algo más de nuestra parte al trato. No se me ocurre que. Alguna. nueva... o. Algo que genere más confianza. ¿No? Porque. Hasta ahora. Todo indica que sos un siervo de raros Así es. En eso sale de No sé qué sería, cuál sería una un cambio prudente, algo que va, equivale a lo que les estoy pidiendo, algo, un esclavo tal vez, algo así es lo que buscan. ¿Eh? Eh, ¿Oro? No, no, no, no, yo necesito una prueba para saber que no nos vas a entregar a Ramos. ¿Cómo qué? Mm, no se me ocurre en este momento, pero yo todavía no estoy convencido. Bien. No sé Baggins y no sé Kaiden. Mm. Es que si yo supiese, por ejemplo, que esta gema de la que hablas es real y, y que si nosotros la recuperamos Tendríamos Ventaja Si te la devolvemos hmm. Carlos tiene una gema tuya Así Con es. la que te controla Así es Cualquier persona que tenga esa gema te puede controlar Ah Conveniente Cualquier persona pase? lo suficientemente cruel Sí Ah O sea que es de ese tipo de gemas hmm. Si lo necesitan saber Esa gema no tiene ningún poder contra mí No puede ah. controlarme de ninguna manera Esa gema contiene El último grupo de renacuajos de mi raza que hay Ah Ah, pensé que era una gema mágica Que te controlaba mágicamente ah, Ahora tiene sentido En el momento que yo pueda asegurarme que esas criaturas están Seguras No tengo ningún problema de tirarme encima de Ralo y encargarme de él yo mismo Estoy seguro que puedo Pero necesito esa gema ¡Claro! Pues estás solamente estás tratando de salvar a tu especie, básicamente. Exacto. Quiero agarrar los míos e irme a un lugar lejos de este de este condenado reino. Ah. No, no, le, le digo a Kal, a en, en Grom. Eh, ¿Me parece una causa noble ayudarlo a salvar renacuajos? Porque... Nosotros también ni más de Renacuajos, tal vez somos parientes lejanos. Creo que en última instancia todos venimos del dios por el estilo. Pero sí, puede ser. Todavía no confío en él. ¿no? Pero. No confío en él, pero Tan... Poco dudo de sus intenciones Si yo, o sea, si yo estuviese en su lugar Probablemente también haría lo mismo que él ¿Me imaginaste que toda la, la supervivencia de, de los Grooms Está en manos de, de, de cualquier persona cruel Y está en nosotros poder hacer algo al respecto? Sí Ajá Con la diferencia de que a mí no me está controlando Ralos. Y, y no y, y... Que lo detiene a Rallos o sea, Que él de repente nos... entregue, Es que no, mate... no sé. En eso sale Kaiden ¿Qué resolvió Kaiden no. con el grupo de niños? Me puse a contarlos para saber cuántos son Y no perderá ninguno sí. ¿Cuántos son? Con 16 16, bueno eh, Y me abrí como la Puerta de la carpa La tela esa Y les empecé a decir Que vayan saliendo Bien Justo Baggins y, y Cal Estaban en una charla En Groom. De a poco van saliendo Los niños El El se está parado Ahí Quieto Inmutable Lo único que se mueve De él son sus tentáculos Bien Los niños van saliendo Y todos miran Con terror La escena Frente a sus ojos No solo Ah, cierto <risa> No solo el azotamente es que te genera pesadillas solo, porque tal, tal vez nunca lo vieron Porque estuvieron con los ojos tapados todo este tiempo Sino que hay dos grunts Y un regadero de cuerpos quemados, golpeados, eh, apuñalados, un fantasma oscuro en la puerta Todos los nenes salen y, se, y, y, y empiezan a avanzar despacito Totalmente tensos. Eh, eh, se, se mueven como en bloque pegados así, como si no quisieran salir de afuera. Salvo... Sumen. Sumen sale, mira todo. Lo mira absolutamente Y va y se para al lado de Cali Baggins Con una sonrisa... En la de cara. De de pie? <ríe> sí, definitivamente. <ríe> Eso es parte bueno, para él. Eh, que hay 16 chicos en total, incluido Sumen. ¿A ¿Qué, qué, qué llegaron? A ¿Un acuerdo? Uh, no, yo no, no. no llegué a ningún acuerdo. ¿Y, cuál fue lo, ¿Y qué fue lo que debatieron? Nosotros sí. seguimos hablando en Groom, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Digo, eh, Ralos tiene de a la especie entera del de señor Pulpo. Y es por eso que él hace las cosas que Ralo le pide, para que Ralos no mate a la especie entera. Hmm. Entonces lo que él quiere que hagamos es rescatarlos, y en el momento que su especie entera ya no esté en peligro, él puede matar a Ralos con hmm. tranquilidad. ¿Estamos seguros de que queremos que haya más de estos? <risa> <risa> A ah, mí no me convence para nada. Sí. Pero dijo que quería irse muy lejos. Muy, muy lejos. Si sí, se va de, muy, muy lejos. ¿Desde cuándo confías tanto en un hombre tentáculos? Te, te, te está tratando de salvar renacuajos. ¿Y cómo sabes que está tratando de salvar renacuajos? ¿Qué es lo que te está diciendo de que eso que acaba de capturar a todos estos chicos quiere. Rescatar renacuajos. Siendo que, si te pones a pensar, ellos son renacuajos, ¿no? Pero son Tiflis. Sí. Sí. Ah, mira. <risa> <risa> Vamos a creerle al chabón de tentáculos todo terrible que si, dijo: Me si, quiero comer algo. Si al no pan. me equivoco, alguien recién se quejó del racismo. <risa> <risa> bueno, como yo lo veo. Hay muchas dudas Quizá podemos de... resolverlo después ah. Yo dudas no tengo Yo no, Yo... Yo no Lo que... La razón por la cual No creo que él nos esté mintiendo Es que no está dando la información De que errados tienen una gema a su especie entera Y nosotros tranquilamente Podríamos agarrar esa gema Con toda la especie De, de pulpos Y, y, y destruirlas Nosotras tengo una pregunta y Kylan lo mira absolutamente. ¿Cómo, ¿Cómo es tu nombre? Dirige la atención hacia vos. La Segundito, estoy abriendo las notas. Aquí están. Galix. Galix. bien, Cálix. ¿Vos sabés toda la información que tenemos que saber para entrar a este lugar de Ralos o hay algo más que tengamos que saber? ¿O tenés toda la data precisa? Tengo toda la data precisa. Entiendo que tal vez necesiten alguna oferta más. Puedo sumarme y pelear. ¿Puedo la memoria al tipo que está acá atrás? ¿Lo puedo hacer? Sí. Eso podría ser una buena prueba o no. Luego borramos la memoria al sujeto este. ¿Por qué necesitamos borrar la, la memoria? Porque ya se escapó uno. Imagínate dejar dos cabos sueltos. Ah. A no ser que alguno, bueno, <ríe> cal quiera afilar espada con su sujeto extiende, extiende su mano con sus falanges largas y violetas hacia, el, hacia la criatura como diciendo ¿Lo hago? ¿Yo? ¿O tú que sí? Yo creo que sí ¿Va bien? Sí. ¡Perfecto! Camina no? lento y tranquilo Sin... Sin molestarse con nada de lo que está pasando muy relajado con toda la situación y se le acerca el tipo que todavía está quieto apenas se le está moviendo los ojos y está recuperando el movimiento detrás de él esta entidad oscura que ustedes ya conocen, ¿no? y de poco, poco a poco se acerca el azotamente se empieza a transpirar y empieza a, a como gemir de tensión y cuando el azotamente se le acerca más o menos a esta distancia lo último que escuchan es un grito ahogado, que dura más o menos 15 segundos. Y termina abruptamente con la, una cara relajada de una persona medio perdida, no sabe bien dónde está. Pero parece estar tranquila. Absolutamente es, se los presenta. Impresionante. Bueno, um, podría estar intentando hacer eso con nosotros también. No le va a salir muy bien. Yeah. Además, quizás en algún momento necesitemos un favor de un señor eh, Galix. No creo que sea un pulpo, Países, como que ustedes digan ranas. Pero... Bueno, señor Tentáculos. Bueno. Quizás eso no te moleste, pero... Cal, vos qué decís? Eh, está bien. Pero... Después no me digan que no les aviso. Yo no confío en Así que voy a mantener... mucha atención en todos sus uh, me parece sano. Igual, eh, Galix, vos pensabas acompañarnos? No Puedo acompañarlos hasta la puerta no, no, no. Una vez que tenga la gema en mis manos Pretendo entrar y destruir a esa persona Bueno, porque primero tenemos que llevar a estos niños Bien Bien Bueno, supongo que vamos a ir de noche Porque no podemos Sí. sí. O, o bueno, les podemos, los podemos guiar por el bosque Y ellos ya deben conocer el camino a la ciudad de las luces No, ustedes conocen el camino a la ciudad de las luces, sí Sí, no, eh. yo hablo de nosotros Cuando ah. vayamos a la casa Castillo de Ralo, imagino creo. Eh, No sé si ¿Está dentro Está dentro de la ciudad, sí mm, okay. ¿No podemos ir por las alcantarillas? Sí no. Ah, ok estaba fuera de las alcantarillas, las casas de él. Um, bueno, está bien. Oh, deberíamos ir lo más cerca por alcantarilla Sí, supongo que eso sería una buena idea. Y lo más cerca que lleguemos, ahí salimos. Sí, bien. Mm, bueno, entonces supongo que tenemos un plan. Ah. No. Entonces, eso para el león. A ver, para el león. Yo quiero saber, digamos, qué es lo que acordó. Yo sé que Kal no está confiando en el asuntamiento, pero Kaiden y Baggins están dispuestos a recuperar su gema. Sí. Kaiden quiere ver hasta dónde yo... llega. Ok, ¿y Baggins? Baggins no, eh, no tiene ningún problema porque empatiza con los renacuajos. Claro, dijo la palabra correcta Claro okay, ok, ok Ahí empiezan y terminan los problemas de Vines Ok, ok, tenemos todo el espectro El no, el sí y el vamos a ver también Bueno Tal vez asista de parte de Bachi Entonces eh, Ahora mismo La idea es Volver a la ciudad con los niños Y el asotamente <risa> Pero antes, pero antes de esa locura, hay que lootear. Ah, claro. <risa> Prioridades. Entonces, mientras. Sí. O sea, van a, van a revolver los cadáveres mientras los niños están ahí presentes. Kaiden quiere ir a ver esa caja de la cual el chabón sacó pociones raras. Bien. Kaiden quiere ir a ver esa Dale. caja. Eh, vamos a hacer un loot general, ¿les parece? Bien. Dale. Eh... Yo quiero saber, digamos, que van a. ¿Qué van a presenciar los niños? Van a, ¿Los van a dejar ahí mientras ustedes revuelven los cuerpos y eso? Kaiden <risa> les va a decir, esperen un momento que ya nos vamos y ellos se van a ir a las cajas. Y ellos se van a quedar ahí en el, en el patio, al lado de la solamente. Eso es lo que quiero imaginar. O sea, al lado, yo supongo que se van a alejar un poco más. ¿no? Está bien, está bien. Que la eh, los cuide. Igual Kal no se va a alejar de la otomites. Ah, perfecto. Cal se queda ahí y Vince y Kaiden van a rotear. Sí. Perfecto. Eh... Bien. En, en general, en las cajas había dos pociones. Las otras estaban rotas por bueno. El viento que voló todo. Eh... Del muchacho que disparaba una ballesta muy, muy. Eh... Muy interesante. ¿Está la ballesta? Muy, muy perforante, sí, lo recuerdo. Sí, sí, sí, sí. Eh... ver el mapa. Quién más. Dos pociones. Que más habían enfrentado. Y cuál escapó, ese escapó. Hay dos eh, dos espadas cortas. Después hay, hay eh, cosas en general. Hay. comida, ropa. Bolsas de dormir. Eh. En total eh, sí hay oro, eso sí hay. Encuentran eh, un pequeño cofrecito con 50 monedas de oro. Nice. Te las guardas vos. Eh, se las voy a dejar acá Cal para que los metan su super mochila. Él es el tesorero. Sí. <risa> Nadie le va a querer robar acá. Bien. Y aparte está. Ah, y un látigo. Hay un látigo ahí. El látigo del chabón, ese que hacía cosas raras. Sí. Nice. Bien, yo. Sure. Kaiden va a agarrar las dos pociones, no le interesan las armas, el látigo, mm -hmm. nada de eso. Vang va a agarrar todas las armas porque tal vez le sirvan para más adelante. <ríe> okay, okay, okay. Para desarmarlas por partes. Bien. Bien. Bueno, terminan de, de agarrar sus cosas. El azotamiento no se movió un milímetro de donde está parado. Okay. Se quedó ahí. Carlos estuvo vigilando. De hecho, ves que de, de arriba de tu mochila sobresale apenas del, de la solapa que cubre. Sale un par de ojos de algondia. También está ahí. Eh, con vos. Y los niños también, aún, un... están más cerca tuyo que el asaltamento, pero a unos metros Están todos en grupo, parecen como si fueran pingüinos, visto que están tipo tratando de mantener el calor Todos mirando hacia adentro, asustados, queriendo irse Excepto el hijo de Freely, que está medio hurgando entre la comida que está ahí, medio calentita todavía A ver qué encuentra Bien, esto tomó más o menos unos 20 o 30 minutos Bueno, ahora sí, creo que podemos irnos uh -huh. Ajá. Okay. Escuchar un grito más De los niños que se... Con, con terror Gritan varios Se acumulan uh -huh. Se corren, se separan Y entre todos ellos Ven, es más o menos del tamaño de un perro mediano Unas patas como si fueran también de animales Pero la, la piel parece escamosa, tiene garras Carl las recuerda Lo único diferente y tal vez más importante que el resto Es que en lugar de un cuerpo, una cabeza y un hocico Es un cerebro Esta criatura camina entre todo el lugar Como acercándose a, la, al, a los cuerpos caídos Y finalmente se para al lado de las mentes. ¿qué es eso? Es un guardián Un oh, guardián No, no va a hacer nada, ¿cierto? No, ustedes Ok mm. Ok yeah. uh, Esto no mm. me deja del todo tranquilo Pero... No. Le, ¿Le va a hacer algo a los, a los chicos? No le va a hacer nada a nadie mm. ah, Bueno, eso sí me deja más tranquilo algunos de los niños están desmayados a esta altura Y el olor a pizza se empieza a sentir en el aire alrededor de ellos Niños Ok, a ver, ¿quién puede ayudar a levantar a los que se cayeron? Sumel se adelanta Bueno, necesitamos más gente, ¿cuántos se desmayaron? Se desmayaron como tres bueno, necesito que otros más levanten a estos tres, a estos dos, y lo ayuden a asumir. Los niños, exhaustos de llorar, porque fueron secuestrados por un monstruo de pesadilla. Se miran entre ellos, con su poca fuerza, casi nada, recibiendo órdenes de esta maga mala, rodeada de grunts y levanta el cuerpo de su amigo de la escuela. Ahora el recuerdo de jugar en el patio está muy distante. Tienen hambre y frío no. Pero el terror es mucho más grande Acá de nadie le enseñó Sobre pedagogía Podrían estar muertos Ahí va eso, eso lo deja mucho más tranquilo no Podrían estar muertos chicos. Vamos Vamos dice el groom con cicatriz. está bien, y con esto emprenden la retirada. ¿Qué van a hacer con el muchacho que los héroes anoren? <ríe> <ríe> <ríe> ¿Qué van a hacer con el muchacho al que le borraron la memoria? Yo no he nada. ¿Lo van a dejar ahí? No, no parece haberse movido. Está ahí como medio perdido todavía, medio somnoliento. Ignorando todo lo que está pasando, así que bueno, no pasa nada. Lo dejan ahí. Cuando... ¿Nos están yendo? <labas> cuando, ¡Ay, Cuento. ¡Cuento! ¡Exacto! Podrían estar siendo... Bolsa. <risa> Podría ser una bolsa más. Podrían ser un bolsillo más. <risa> ay, ay, ay, ay, no, no. Empiezan a emprender la retirada de este, este bosque horrible. <risa> Recordemos que era muy, muy oscuro por las copas de los árboles. Pero de a poco se van alejando. Ustedes saben cómo volver, esto es importante. Este bosque alguna vez los, los engañó, pero ya no más. Lentamente y un par de horas más tarde llegan a... El borde, borde del bosque. ¿Por qué se hace? Todavía me quedo sabiendo si el comentario de Carol. Ahí está. Llegan a... Al borde del bosque. La entrada del bosque, tal vez. Las murallas se ven en la distancia. Queda un rato, un, un, un camino largo. Eh, pero los niños se... Se siente mucho más seguro. Los que se fueron desmayando. Eh, los que se habían desmayado. Recuperaron la, el, el conocimiento. Y entre ellos parece que se, se, se confortaron. Y pudieron todos caminar. Y, y seguirles el ritmo. Principalmente caen. Kayon. es Camino al lado de ustedes. Sin decir nada. Solo mueve sus tentáculos. Y bueno, su, su acompañante también. sí Acá le gustaría preguntarle a la sotamente: ¿y qué te trajo acá? Oh, un accidente. No, no pretendía venir sí, acá. De ninguna manera, pero. Ah, un problema. En el barco y. Y Rale fue la única persona que estaba en el lugar. Como control de esta gema. Y poco a poco fue usando su influencia en mí para obligarme a cometer todos esos, esos actos cómo se hizo de la gema? No entendí, perdón Y yo estaba desmayado cuando sucedió todo esto No era el único viajando, pero fue el único que sobrevivió oh. Ah, fue un naufragio Sí ¿En las costas de, de Ciremoor? ¿O de, de por acá? Mucho más al sur ¿Al sur? ¿Suret? Recuerdo tierra negra y pegajosa. ¿Suret? un naufragio en Sudet? ¿Hace cuánta? Era unos. Y dice una palabra medio. Algo así. Eh, eh. Entiendo que ustedes miden en años de humano Sí, horas, eh, minutos, segundos, días Claro Es, si no me equivoco, unos 20 años, 25 años 20 años Ajá ¿Y por qué? Para, para, para, para, para, para. ¿Hace 20 años que Ralos te está controlando? No, hace 20 años que naufragamos Hace ¿Estuviste minutos, dormido Rolos? cuánto tiempo? Claro. Estaba estado dormido unos 7 uh, 8 días. Pero, en... para <coughs> Naufragaste hace 20 años, solamente sobreviviste vos y la gema con los renacuajos. ¿En qué momento te capturó Ralos? En el momento que naufragamos. O sea que hace 20 años Que raro, tiene la gema Así es Entonces, ¿y hace 20 años que, me está, que te está controlando? ¿Por qué me decís que no? Porque tengo que admitir que al principio no No le creía ah. O no pensaba Que era Que era algo que me podía llegar a llamar la atención O algo que podía tener Influencia sobre mí Hasta que poco a poco me fui dando cuenta que era el único No sé si les pasó a ustedes Mirar hacia los costados y no era nadie Como usted, nadie que hable el mismo idioma Que tenga las mismas costumbres, que coma la misma comida no. Y eso me fue degradando Hasta darme cuenta que era importante esa gema mm. Mm, Ok ¿Y cuándo pasó eso desde de que te diste cuenta De la importancia de la familia? Ahora unos cinco años más o menos uh -huh. y en cinco años no se te ocurrió pedir la ayuda a, a nadie a nadie más jamás nunca nadie na, nadie como nosotros tres y Baggins, no creo que cualquier otro les haya querido ayudar pero a, hay más personas no no no creo que sea probable que seamos los las únicas tres personas en el planeta entero que están dispuestos a Pero las únicas personas de las que estás hablando, o las que seguro estuvo en contacto en, en galáctico fueron Tiflins, y vos viste cómo te miraron los Tiflins Es cierto, no es la primera vez que intento escapar ¿Ah? ¿Con ayuda de alguien? Con ayuda de alguien es la segunda o tercera vez O sea que me estás queriendo decir que los demás se murieron Creo que estoy empezando a pensar como Karen. Los demás intentaron usarme. Los demás ah, fueron, no. eventualmente, uno de los dos grupos fue adquirido por Ralos. La empatía de ellos duró muy, muy poco cuando vieron esas monedas brillar. ¿De cuántas monedas estamos hablando? ¿De ¿Cuánta, cuánta basura puedo comprar con esas monedas? Bueno Interesante Así que nos grabaron en Zuret No, hmm. no eso. En ninguna de las historias Y después me quitó mi barco Tu barco Sí hmm. ¿Y este Ralos está aliado con alguien más? ¿Algo que tengamos que saber? Ya de, de hecho, no sé tren. Su guarida Es una de las criaturas más despiadadas que jamás conocí Tiene la apariencia, sí Aparte sí. después de lo que vimos Los niños están como queriendo ir hacia las murallas Pero están también esperando que los dejen ir <risa> uh, um, eh, Ah, cierto los dejamos ir así nomás, ¿no? ¿Sí? Mm, uh, antes, y me, me acerco a los niños. Se miran todos eh. con miedo. Mm, ¿Ustedes son todos estudiantes de magia? Ascienden. ¿Sabían que habían otros compañeros también de ustedes desapareciendo? Algunos se largan a llorar. Otro niega con la cabeza. Mmm... Ok Bueno ¿Todos saben volver? Asienten, asienten, sí Bueno Vayan y, y no Bueno, ya saben, no confíen en extraño Bien en, en esta formación que vienen manteniendo Desde que salieron de la carpa Avanzan lentos, alejándose de ustedes Hacia la puerta principal De Amor, Del Palacio de las Luces Todos, excepto Suman Se queda al lado se tu mamá se que está muy preocupada, Sí Oh Bueno, pero yo quería dónde? Ah Quería ver qué hace y señala exactamente <risa> Después si querés, te contamos Bueno, está bien y se va a, a su paso, a diferente de los otros que van más apuraditos, y va como muy, muy tranquilo, muy distraído con todo lo que está pasando. Lo vamos a tener que volver a rescatar mañana. <risa> Probablemente. Probablemente. No mm. absolutamente. <risa> bueno. Mm. Mm. Sí, pero absolutamente, usted dirá. ¿A todo esto qué eres? Más o menos... o es la etapa del día? Estamos? Es de noche. Es... es eh, no me acuerdo... Uy, eso sí, buena pregunta. Bueno, no me acuerdo que ahora terminamos la parte anterior, así que vamos a decir que son como las 12 de la noche. de okay. noche. ¿Quieren ir ahora contra Ralos? ¿No sería mejor tomar precauciones? Y hey, vos deberías poder así, no sé, es eso. ¿Es mejor tomar precauciones? Yo diría que sí Ok ¿En dónde queda...? En la parte sur del Palacio de las Luces hay un pequeño lugar cerca de las montañas Ahí mm. okay. bueno. <coughs> bueno, ¿qué quieren hacer Grums? ¿Ehm, ¿Descansamos o...? ¿Tomamos precauciones o vamos? Eh, oh. Viendo mi... Ay. Viendo mi, mi hoja de personaje... <risa> <risa> Cal piensa... Eh, <risa> yo tomaría un descanso, sí, pero... A mí también me gustaría poder... La ¿Lamerme las heridas, como quien dice? ¿Tienen sí, algún aliado ahí adentro que los pueda ayudar también? ¿Hay no. alguien que se pueda beneficiar de esto? Uh, sí. Ah, los sí. tiene muchos sí. enemigos. Sí, sí. ¿Tenía que tal vez? Sí, quizás podríamos avisarle. Ya que rescatamos al hijo, lo mínimo que podría hacer es darnos... ¿Te he hecho comida? Ah, vos pensabas descansar en lo de Frilly. Ah. Entonces, que... que uh, suma. ¡Ey! Se da vuelta. Mm. Un momento. Sí. Se queda quieto. Vení, vení. ¿Te acerca? ¿Qué ay. posibilidades hay de que vayamos a descansar a, a, tu, a tu humilde morada la cara se le ilumina y sonríe super <risas> contento un montón de posibilidades mi vida eh, que, que, y que tu mamá también esté de acuerdo con esas posibilidades no sé claro. nunca le ah. pregunto ah, eso explica mucho bueno pero teniendo en cuenta que, que... <coughs> Le devolvimos algo que quiere mucho. Sí. ¿no? Eh, imagino que va a querer hablar con usted Y después va a querer hablar conmigo por privado. No sí, creo que sí. vaya a aceptar al a, a señor. bueno, Creo que en este momento es donde nos separamos. Y creo que Galix lo va a saber entender. Paciente. Alex. Y podríamos encontrarnos En las alcantarillas En las alcantarillas bueno. Pero eh, Vamos a descansar poco O vamos a descansar bien Y yo creo que ustedes necesitan descansar bien, ¿no? Ah. Eso diría que Recién mañana a la noche a ver Este lugar Tiene menos seguridad El lugar a la noche o durante el día Alex Tiene sí, la misma seguridad En cualquier momento del día Me esperaba Bueno, la supongo noche. Va a ser mejor a la noche, ¿no? Exacto Bueno ah. Si no, podemos intentar tiene día, día, pero creo que va a haber mucho más movimiento de gente Sí Bueno Bueno, entonces mañana a la noche en las alcantarillas Estira su mano, como para estrecharla A quien sea que la reciba Su mano es más larga, tiene más falanges que la, que la costumbre Es, es humanoide Te extiende el mango así lo, lo agarra y hace el movimiento Ok Entonces avanzan consumen hacia la ciudad, ¿verdad? Eh, sí, eh. sí, sí, pero antes ven, vengan acá, Bruce. Y nos hago invisibles a los tres Bien okay. Conforme avanzan con Que está contento y camina un poco más, más apresurado <risa> En la distancia atrás de ustedes queda escondido entre las sombras del bosque Galix y su acompañante. Ya. Sí. Ya, unos. Unos buenos metros adelante, como 500 metros ya. Ustedes no lo distinguen del resto de los árboles. Y se pierden en la oscuridad. Tú me los guías por las puertas. Llegan finalmente a su casa porque caminan por los barrios sin problemas. Adentro de la ciudad. El, se siente algo diferente La gente está conmovida Están todos sorprendidos Hay una noticia recorriendo A sus oídos llegan, volvieron los niños Volvieron los niños Habían sido secuestrados por un par de grooms Pero después fueron liberados Después otra, otra noticia dice No, no fueron grooms No fueron grooms Fueron unos hombres lagartos Y ustedes, ya, ya habían presenciado esto ustedes Como cuando fue el combate en los juegos sí. Que las noticias se iban mutando A medida que pasaban de boca en boca Acá sucede lo mismo En ningún momento se menciona la igual. ¿vale? Seguro que le borro la memoria <risa> O es el hombre lagarto O es el hombre lagarto, tal vez una Tal vez Así llegan, una vez más A la casa de Freely. Adentro de la casa de Freely se escucha absoluto silencio. Tumen entra, deja los zapatos encostados, se saca su túnica fea y sucia, la tira también a un costado. Mira para atrás. Oh, no vino nadie. Estamos acá. Ah. Sí, estamos acá. Bien, póngase cómodo, voy a buscar algo para comer. Se desploma. Te sentás ahí en el sillón. Se siente, se siente como si, si estuvieras en, en una de esas hojas de, de Gakshakot que. Bien comoditas súper suaves, confortables. Lo único que se escucha en la casa es zoomen en la cocina haciendo ruidos con cacharros. Los demás también me imagino que van a, a tirarse a descansar. Sí, sí. Bien. Quería ver si vea libros. Sí, hay libros. ¿Y de qué? Eh, en general son todos libros dedicados a la historia de la política del reino. O pues sí, los que oh, vos ves. Interesante. ¿Hay fotos o algún tipo de, de cuadro? Hay, hay un cuadro escondido atrás de las bibliotecas. Oh. ¿Lo vas a sacar? Sí. Corres así, detrás de la biblioteca, y de a poco se va revelando un cuadro. Está... Sumer parado, así grandote, sonriendo Con una sonrisa gigante como la que tiene Con sus cachetes enormes, sin cuernos Con una túnica de, de Inicial de mago Vos la reconoces instantáneamente sí Sentado frente a él En un banquito está Freely, mucho más joven Tiene Tiene su, sus ropas elegantes como siempre No tanto como ahora, pero de que En aquel momento era, era, Estaba empezando y, a un, y al uh -huh. costado, parado un poco más lejos, un semi-orco. Oh. Okay. También, muy elegante, muy bien peinado. Eh, que tiene unos pergaminos bajo el brazo, uh -huh. un, un, un monóculo y una y una cadena que le cuela. Un montón de medallas también. Parece a alguien oh. más militar. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué estás haciendo Okaiden. <risa> Miren lo que descubrí. Y se los muestro. muestra. Sí. Se los muestra. Y en el momento que les muestra este cuadro, que todos lo ven, parece bien un cuadro de familia similar al cuadro que tenía Manrell sobre su familia. Escuchan pasos arriba, golpeando rápido y bajando las escaleras. ¡Los condonó! ¡Los condonó! Con esto vamos a ir a la pausa. ¡Ay, León! Así vamos que a bueno. cortar las manos. muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hasta acá vamos a hacer una pausa de 5 minutos máximo para ir al baño recargar el agua y volver pero no se vayan ya volvemos uh -huh. Ahora sí, buenas, buenas Bien, antes de irnos a la pausa Nuestro querido grupo había terminado de negociar con su nuevo aliado, si se quiere Y había decidido que un buen lugar para pasar la noche y descansar Y prepararse para lo que se viene era en la casa de Freely Que ellos asumían que iba a estar contenta después de haber recuperado a su hijo No Esperen que el gordo de, de abrir la puerta Gordo, salí Entrar. No, no es Pues Después se trepa. Claro, y tengo, tengo, te, estoy reenchufado acá. Bien, han escuchado unos pasos en la parte de arriba. Los pasos. Vos habías escondido el cuadro, ¿no? Sí. Bien, necesito que me hagas una, una tirada de juego, oh. juego de manos, por favor. ¡No! Nunca hice esta tirada. Para, vamos, vamos a ver si están todos los dados andando, vamos a tirar todos un dado Ah, dale. A ver. No, no está hablando. Eh, ah sí, ahí está yo, Lu, tiró... Sí. Bien Dale ¿Dónde de no lo veo No, no voy a gastar un de 20 A ver, bache Me va a salir un crítico solamente testeando a Yo tiré el de 6 Sí, salió, dale Bien A ver, y Los... tenía que tirar Juego de Manos, ¿dónde está el Juego de Manos? <risas> juego de Manos A ver Yo solo sé que eso es de villanos esto es 13 13, bien Dejaste más o menos el cuadro ahí Mientras Fri una Frida aparece Totalmente Aterrorizada Enojada Hay como una gran mezcla De emociones en su rostro Y vestida en pijama Principalmente No estaba como <risa> siempre No estaba tampoco maquillada Y los mira a ustedes Con, con, con odio en sus ojos ¿Qué hacen acá? Trajimos a su mente. Detrás de ella aparece Zumen Detrás de nada de... <risa> Detrás de ella aparece Sumen Con una bandeja con galletitas Pan, <risa> leche, queso Y la pone ahí oh, sí. Hola ma y Pone la bandeja, ella lo abraza pero, pero, pero es Le pregunta qué le pasó Y él, no, él trata de responder toda la catarata De preguntas que le hace Mientras ustedes si quieren comen sí, Él me interactúa con Freel. Al parecer están teniendo esta charla de ¿qué le pasó? ¿dónde fue? ¿dónde estuvo? ¿qué pasó? ¿por qué? blablabla, bla, bla, todo Y Zumbe de a poco le va a contestar Ella se va relajando Muy lentamente Recuperando la... Su posición Sí, se acomoda un poco Sus atuendos Dice, bueno, ¿por qué no vas arriba y te vas a cambiar? Yo voy a charlar con tus amigos se siente a ustedes después de un rato. Eh, creo que entendí mal. ¿Sí? ¿Ah? Pero hay, hay unas sotamentes involucradas ah, no, no, vino en esto. Con este, este sotamentes es el, el, el, el conocido perro de Ralos, ¿verdad? Uh -huh. Y ustedes lo dejaron vivo. Uh -huh. ¿Por qué? Um, nos va a ayudar a encargarnos de Ralos ¿Ustedes quieren matar a Ralos? Nosotros no queremos matar a nadie Entonces, ¿por qué hacen lo que esta persona quiere? Pagins. Um... Es así. Este, este señor de Pulpo, Tentáculos, hay que decirle Tentáculo y no Señor de Pulpo, nos pidió ayuda para rescatar a su especie entera que está en peligro porque fue secuestrada por ralos y lo único que quiere hacer es eh, irse muy, muy lejos de acá porque finalmente prendió el. el Valor del de amor La amistad la importancia de la familia Algo así, sí, no sé ¿Y vos querés que haya más de esos dando vueltas? Es lo que les pregunté Pero bueno Pero no sé, que... Solo porque tiene Tentáculos en la cara no significa que es Malo No tengo idea ¿Vos sabés? Los conflictos que puede llegar A generar y Ralos ahora mismo, la persona que está impulsando la invasión a Gachacot más grande de Siramura hasta la historia, ¿no era de la nada? ¿Eso sería bueno para Gachacot? ¡No! ¡No! Déjeme explicarles cómo funciona esto. Ralos es la persona que está ahí arriba, ¿sí? Está impulsando todo. Pero sus seguidores son un grupo de fanáticos loquísimos. Si okay. él llega a caer ahora La invasión se va a llevar a cabo mañana hmm. Perdón ¿A qué me refiero? Se va a llevar a cabo sí o sí Él de alguna manera está organizando su grupo de fanáticos Para que la invasión se lleve a cabo Eso seguro Si se llega a morir Las implicancias políticas podrían ser gigantes ¿Vos estás diciendo que también tenemos que hacernos cargo de los fanáticos? No Yo no estoy diciendo que maten a nadie De Reino de Siramur Eso sería traición Ah, muy bien ah, Es por eso que no lo estás diciendo Solamente lo estás implicando niño niña. Lo que estoy diciendo eso. Es que lo mejor que podría pasar Es que uh -huh. alguien En una posición oficial Y se acomoda en su asiento Cruza una pierna por sobre la otra Sea nombrada O nombrado bueno, O nombrado mm. eh, Es complicado, pero Que se ha nombrado Como partícipe del concilio En el lugar de Ralos mm. Si eso llega a suceder El poder que él tiene Se va a seguir manteniendo Más o menos en el lugar no importa que le suceda a él, porque va a tener a alguien que, los, que sea sustituto de él. Ajá Entonces, Entonces, no estás de, en contra de que Ramos muera siempre y cuando te nombren como reemplazante primero. Esas son tus palabras. Y mira hacia un costado. <risa> claro. <risa> Pero eso, eso haría a esta supuesta persona, ¿no? Vamos a decirlo. La próxima persona que lidere la invasión de Gai Así es. No, no, que, que no ah. lidere, sino que... Eh, suministre recursos para. ¿Que acaso es lo mismo? No, no, sí, no, no, no es eso lo mismo. Beneficiaría... Para nosotros es lo mismo. Hay una gran diferencia. Yo entiendo que ustedes enti escuchan invasión y, y sospechan que van a ir todos los barcos de Ceramura a destruir la jungla. Lo cierto es que hay otros caminos, tal vez, que nos beneficien a todos. Hay quienes quieren invadir y, y destruir todo y tomar control de su tierra y tal vez esclavizarlos a ustedes. Pero hay otros que quieren seguir un camino un poco más antiguo. <coughs> Hay una historia muy, muy vieja sobre el primer contacto con Akshakot. Había un explorador que, según cuenta la leyenda, ilegal hasta el momento, había hecho las paces con, con uno de sus líderes. Y ahora de a poco está reviviendo esa idea. Entonces no sería una invasión, sería, tal vez, ofrecerles a ellos una embajada acá... Para los grunts que vivían de este lado. Y empezar a entablar relaciones un poco más cordiales. Que lo que está sucediendo ahora. Um, Esa sería otra solución. <coughs> Ahí... Y si se juegan las cartas muy bien. Esto ya es un nivel de política tal vez que me exceda. Tal vez se pueda evitar incluso cualquier viaje de cualquier tropa allá. Y olvidarnos de Gagjacot para siempre. Total, es del otro lado del océano. Pero no, no tengo ese poder ni esas capacidades. Ese es el problema, y estás hablando solo en una porción, por si amor, no por el resto de la gente que sabemos que ya quiere ir a Guayacot Ralos tiene muchos enemigos. Uh. Uh. Tengo que admitir algo, estoy totalmente sorprendida que ustedes estén jugando este juego. I mean, eh, eh, eh, quiero decir, entiendo, lo que entiendo a ellos dos Y si selecciona a A, a Baggins y, y a Y a Cal Pero creo que ya están muy profundos, ¿no? Y... Sí, siempre fue el plan Siempre estuvo ahí de fondo Es importante para los Bruns Obviamente es su Lugar de origen ¿No sería importante para vos también, Freddy? Si alguien de un momento a otro atacara Ciramur, más específicamente la Ciudad de las Luces. Uy, sí, pero eso está muy lejos de suceder. Tenemos una, un gran ejército. Y nuestros más, más fuertes enemigos acaban de participar de los Juegos de Ciramur con su primer equipo. La gente enviada de Manarum. Y estamos en tratativas, todo. En pos de, de cuidarnos las espaldas en caso de que nuestras tropas viajen al otro lado del océano, ¿no? Uh -huh. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, la idea es que vos qué? su yo quiero participar de lo que sea que estén planeando. Si están planeando algo contra Ralos, quiero estar ahí. Y mi posición me concede la oportunidad de darle algunos beneficios en esta, esta... ¿Qué beneficios? Primero, hay que limpiar el nombre de ustedes. Al parecer fueron ustedes los que secuestraron a los niños. Yo sé que no. Yo sé que no. Ustedes son el ejemplo de lo que Hay es... muchas versiones, ¿no? Exactamente. La más oficial no es la de la también hay que... Perdón que se me corrió justo cuando empezaste a hablar. Se me ah. Les dijo que primero hay que limpiar el nombre de ustedes porque, hasta donde ella sabe, ustedes secuestran a los niños. También hay que limpiar un poco toda la su situación de los juegos de Sir Amor, que causó gran, gran revuelo entre los nobles, aunque no lo quieran aceptar. Eh, de hecho, eso complicó a Ralos, principalmente. Y a la Casa Marala, si no me equivoco. Y mira, Kaia. Ah... Sí. Tengo recursos, tengo gente, tengo contactos. Lo que sea que estén haciendo es muy interesante como para quedarme fuera. Después de todo, imagino que confían en mí, están comiendo en mi casa. Y por lo que me dijo Sumen, se van a quedar a dormir. Confiamos en Sumen. Todo el mundo confía en Sumen. Eso no lo desacredita. ¿Qué sabes de, de la morada de Ralos? Uy, la morada de Ralos es un es una de las complicaciones que tenemos mm. porque él vive en una parte muy residencial. Para llegar se necesita un, se necesita la llave de la puerta que les abre un portal y les permite paso hacia su morada. El palacio de las